de fundación pero en este caso estas villas porque en ese momento eran eh, villas pequeñas villas eh, estaban ocupadas eh, por eh, realistas que bueno luego son rechazados y son ciudades que guardan una cierta característica común ¿sí? tienen eh, por allí esta cuadrícula marcada al ser ciudades fundadas eh, los españoles eh, marcaban una cuadrícula ¿sí? que empezaba desde la plaza principal y que se extendía por todo el territorio. Esta cuadrícula eh, o esta forma de organizar o de ordenar las ciudades viene de los ejércitos romanos. Eh, que bueno, los españoles eh, siguieron eh, fundando ciudades de esta manera, guardando esta cuadrícula para bueno eh, tener lugares bien comunicados, para que eh, se dieran eh, lugares también con acceso a los espacios públicos como lo son las plazas, alrededor de las plazas poner eh, las entidades del Estado más importantes como pueden ser eh, bueno los eh, cabildos y... Eh, las jefaturas de policía, también eh, se instalaba siempre una iglesia, esto se ha eh, mantenido en la historia de la provincia, en todas las ciudades que fueron fundadas. Así que bueno, ese es un poco eh, la historia de la Revolución de Mayo, tuvimos revolucionarios, en este caso Bartolomé Zapata, que eh, en menos de un año logra consagrarse como eh, una figura que fue reconocida, ¿sí? por Martín Rodríguez en Buenos Aires, que fue reconocida por la prensa eh, de Buenos Aires, como una persona que eh, rechazó a los realistas aquí en eh, la provincia de Entre Ríos durante eh, la Revolución de Mayo.